Seguimos trabajando con los arrays. Un tipo fundamental de array son los rangos, que siguen este patrón que tenemos aquí, que tenemos que decir el número por el que empieza, el número que se le va sumando, aunque este es opcional, si no ponemos nada es un 1, y tenemos que decir dónde termina. Sin embargo, por motivos de eficiencia, eh, Julia no los transforma en, en arrays, sino que los deja como un tipo de dato que es rango, porque es más eficiente. Si lo queremos ver como un Array, tendremos que utilizar la función COLLECT. Esto es útil para verlos, pero para trabajar luego, posteriormente, con los rangos, es mejor no convertirlos en Arrays. Bueno, pues los rangos se pueden construir de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a construir el rango que va desde 1 hasta 10. Y Julia, naturalmente, nos dice que es ese rango. Si vemos el tipo de dato que es, pues vemos que es un tipo de, dan, de dato unit range con datos de tipo entero. Pero esto no nos es útil, así no vemos en realidad cuáles son los elementos de los que está formado. Si usamos la función Collect, pues vemos los datos, que van desde el 1 hasta el 10. Vamos a construir más tipos. Por ejemplo, vamos a empezar en el 2, le vamos a sumar 5, y no nos vamos a pasar nunca del 20. O sea que serán 2 luego ir al 7, otros 5, 12, luego otros 2, 17, y el último tiene que ser el 17, porque el siguiente ya se pasa. Lo mismo lo podemos hacer con valores que sean números flotantes, pues aquí podemos sumarle en cada caso esto, y vemos que nos sale lo que tenemos aquí. También podemos hacer rangos eh, al revés, digamos, empezando por el 10, y bajando desde menos 1 y terminando, por ejemplo, en el 5. Pues va desde el 10 hasta el menos 1, pero bajando. O bajando de 2 en 2. No hay ningún problema. Pero en principio no los debemos transformar para trabajar con ellos. Porque es mucho más eficiente trabajar con los rangos y no con los arrays. Bueno, y aquí es una cosa que tenemos que tener cuidado con los arrays. En general, con los tipos de variables... Eh, primitivos, como los tipo int y float, sucede lo siguiente. Si una variable se la asignamos a otra, en realidad estamos creando dos variables independientes. Están guardadas en dos lugares de memoria distintas. Pero en los arrays no ocurre eso. Si nosotros asignamos a una variable nueva un array, lo que hacemos es crear un alias, que es ponerle otro nombre. En vez de tener un solo nombre, va a tener dos. Entonces, esto puede llevar a muchas confusiones, Así que no es para nada aconsejable utilizar alias en los arrays. Vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos aquí un array y vamos a asignárselo a la variable b. Si vemos lo que hay en la variable b, pues por supuesto está lo mismo que en la variable a. Bueno, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a modificar el contenido de la variable b y vamos a poner un 999. Y vamos a preguntarle qué es lo que contiene la variable b. Efectivamente, ha cambiado. Pero es que si le preguntamos por la variable a, también ha cambiado. Porque en realidad no son dos variables distintas. Son dos alias, o sea, dos nombres distintos para el mismo contenido en memoria. Así que con esto tenemos que tener cuidado y no usar nunca alias. Bueno, pues lo que tenemos que hacer si queremos crear un Array independiente es utilizar la función copy, que sería lo mismo que antes, pero nos crea un Array totalmente nuevo. Vamos a hacer lo mismo de antes y veremos lo siguiente. Aquí a la variable e le vamos a entregar una copia de a. Y ahora ya van a ser dos variables totalmente independientes. Ahora si modificamos la b... Pues naturalmente la B queda modificada, pero la A no queda modificada. Siempre debemos copiar los arrays y no utilizar alias, porque eso nos puede llevar a muchas confusiones. Bueno, y aquí tenemos una serie de funciones que se pueden utilizar en los arrays cuando son eh, números, porque no tiene sentido en otros casos. Por ejemplo, el máximo pues tiene sentido cuando son números, en la suma de los elementos. Por ejemplo, ordenar, pues tiene sentido en más casos. Darle la vuelta tiene sentido en bastantes más casos. Bueno, pues vamos a ver cómo se trabaja con alguno de ellos. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, un array cualquiera de enteros. Vamos a escribir números al azar. Y vamos a preguntarle cosas. Aquí tenemos nuestro array. Bueno, pues le vamos a preguntar por el máximo. Vamos a escribir máximo. Pues el máximo de A, pues parece que el número más grande es el 9. Pues efectivamente, el mínimo, pues el número más pequeño es el 3, que nos sume todos los elementos. Pues a ver, estos son 8, 15, bueno, que lo sume Julia, que lo hace mejor. En total da 31. Y aquí tenemos que escribir el producto, lo que hace es multiplicarlos. Por ejemplo, esto serviría para calcular la factorial de un número. Si escribimos, por ejemplo, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, lo que hace es que los multiplica todos y calcula la factorial. Vamos a poner nuevamente números desordenados y vamos a ver cómo funciona eh, la función short. Pues aquí tenemos short. Pulsamos y vemos que hay dos. La diferencia es que uno modifica, crea un nuevo array y otro modifica el que tenemos. Vamos a ver. Vamos a ordenar A y nos da el resultado ordenado. Pero vamos a ver cómo queda A. A sigue quedando desordenado. Sin embargo, si ponemos la admiración, pues modifica directamente A. Y en vez de hacerlo de esta manera, pues también lo podemos poner con la opción que lo haga al revés si ponemos esto nos lo ordena al revés este es un modificador que tiene el parámetro short bueno y reverse pues es muy sencillo lo que hace es que le da la vuelta reverse vamos a ver si funciona sin el, la admiración si sí funciona pero entonces A ah, no ha cambiado y sin embargo si lo ponemos con admiración pues cambia totalmente a y se vuelve a guardar. Bueno, y podemos crear arrays numéricos de un cierto tamaño. Aquí tenemos unas cuantas maneras de crearlo Por ejemplo, con esta función creamos un array de ceros, esta de unos. Esto lo podemos llenar con lo que queramos. Y aquí lo crea con números aleatorios. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, si le decimos que cree... Eh, un array con 20 ceros, bueno, 20 va a ser mucho, con 10 ceros, pues nos lo crea con 10 ceros. Si queremos que nos lo cree con unos, pues con unos. Si queremos llenarlo de números, pues nos aparece 10 veces, el, perdón, nos aparece 7 veces el 10. Y una opción muy buena para trabajar es la función RAM, que nos crea... Eh, Arrays aleatorios, por ejemplo, un array aleatorio de tamaño 3. Bueno, pues aquí vemos los números aleatorios los genera entre 0 y 1. Si volvemos a ejecutarlo nos generará otros números distintos. Aquí lo vemos. Y se pueden hacer operaciones entre arrays y números. Y las operaciones se realizan componente a componente. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es colocar un punto delante de la operación a realizar. Algunas veces no es necesario, pero muchas veces sí es necesario. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Cogemos nuestro array y vamos a crear otro que tenga exactamente el mismo tamaño y que también esté formado por enteros. Los dos tienen 6 Bueno, pues vamos a ver qué sucede si hacemos a más b. Pues lo que hace es que crea un array donde suma 10 más 4 y lo coloca en el primer lugar. Sin embargo, esto es más común hacerlo situando un punto delante, que nos hace lo mismo. Vamos a ver por qué es esto. Si nosotros ponemos esta multiplicación, pues nos da un error. Sin embargo, si le decimos que lo multiplique componente a componente... Lo que hace es 10 por 4, 40, 20 por 8, que son 160. Así que debemos poner siempre esto que tenemos aquí. Y efectivamente se puede trabajar no solo con esto, sino que se puede trabajar, por ejemplo, con la resta. Lo resta. O incluso podemos trabajar con las potencias. A ver si lo admite. Aquí lo que hace es que 10 lo eleva a 4, 20 lo eleva a 8, etcétera. Y ahora vamos a ver cómo se le suman números a los arrays. Vamos a ver. Si le decimos que al array A le sumamos el 1, vamos a ver qué sucede. Nos dice que esto no puede ser. Sin embargo, le ponemos el puntito aquí. Y lo que hace es que se lo suma a todos los elementos. Y lo mismo, por ejemplo, con la resta. Así que, en general, aunque en el caso de la suma no hay por qué ponerlo, siempre debemos poner el punto. Y las operaciones se realizan componente a componente. Y esto es todo por este vídeo.